Hay que verla aquí liada con la muerte de la reina isabel la han paseado por todo el reino unido oye y hablando del reino unido y toda esta actualidad británica sabrías decirme la diferencia que hay entre reino unido gran bretaña e inglaterra porque no son lo mismo pues espérate ahí que voy a por el mapa y te lo explico empieza otro vídeo de aprender con onda En primer lugar, tenemos que situarnos desde un punto de vista geográfico, en las islas que se encuentran entre el Mar Norte y el Océano Atlántico. Las islas más importantes de esta zona son la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda, y luego existen otras más pequeñitas por el alrededor. La suma de todas estas islas forman un archipiélago, que es conocido como Islas Británicas. Pero esto es solo una división geográfica, ya que también existe una división política de los territorios. Y es aquí donde comienzan las confusiones. ¿Qué es el Reino Unido? Pues el Reino Unido es un concepto político. Se trata de un país que está formado por Irlanda del Norte, con capital en Belfast y por Gran Bretaña. ¿Pero a qué podemos llamar Gran Bretaña? Gran Bretaña era era... Esa isla grande que formaba parte de las islas británicas, que a su vez se divide en tres estados. Inglaterra con capital en Londres, Escocia con capital en Edimburgo y Gales con capital en Cardiff. Y es aquí donde aparece esa última confusión, Inglaterra, que tan solo es uno de los reinos que compone el Reino Unido. Resulta que Inglaterra siempre fue el estado más fuerte económica y culturalmente hablando, y a él se fueron adheriendo el resto de estados. De hecho, en él viven el 80% de los habitantes del Reino Unido. ¿Ya habéis visto alguna vez a los guardas reales de Inglaterra? Tienen fama de ser muy serios, pero mirad, los he de un pasándolo bomba. En el resto de estados son también muy famosos por su folclore. Por ejemplo, en Escocia destaca la música y las danzas acompañadas de gaitas y tienen unos trajes muy particulares con faldas escocesas. ¿Y quién dijo que las faldas son solo para niñas? En Gales también son conocidos por el traje tradicional, el Welsh Lady Costume. Y los norirlandeses por su música. ¿La habéis escuchado alguna vez? ¿Suena genial? Entonces hemos visto que tres de los cuatro estados que forman el Reino Unido se encuentran en Gran Bretaña, mientras que el cuarto estado es solo un cachito de la isla de Irlanda, es decir, Irlanda del Norte, que recordamos tenía capital en Belfast. El 80% restante es un país independiente que no tiene nada que ver con el Reino Unido. Se trata de la República de Irlanda y su capital está en Dublín, así que... ¡Cuidado! No confundáis una con otra porque, además, no suelen llevarse muy bien entre ellos. Esta isla se conoce como Isla Esmeralda por el verde que inunda sus paisajes y este es el color que representa a esta zona geográfica. Podemos encontrar este tipo de confusiones en un ejemplo cercano. Nosotros vivimos en la ciudad de Málaga, que está compuesta por diferentes distritos. El nuestro es Palma Palmilla y en él hay barriadas como Palma Palmilla, pero también hay otros barrios, como La Roca, La Virreina, La Palma, entre muchos otros. Y recuerda, no puedes llamar a un escocés, a un norirlandés o a un galés, inglés. Cada uno tiene su gentilicio propio, solo los nacidos en Inglaterra son ingleses. El gentilicio común que comparten todos ellos es el de británico. ¿Y qué pasa con esas islas más pequeñitas que mencionamos al principio? pues son las islas del canal, que son dependencia de la corona, y aunque no forman parte del Reino Unido, el gobierno es responsable de ellas. Y luego aparte están los territorios de ultramar, que son vestigios de lo que un día fue el Imperio Británico, como Gibraltar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún contenido. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14 Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. Adiós.